¿Hasta qué edad los niños menores no pagan el giro de 535 de la I-130 cuando se pide en conjunto con su madre? Eh, no, cuando es la eh, I-130, los 535 es para todos. Todos pagan, no importa la edad, así sean bebés de meses, porque cada uno va a recibir su residencia, entonces cada uno tiene que pagar sus tarifas, cada uno tiene que hacer su examen médico y sí es bien importante que, pues aunque sea un bebé, Va a ser un residente estadounidense y tiene que pagar hacer sus formularios. Es un ser humano, es una persona aparte. Entonces, hace sus formularios, sus costos, sus tarifas y su examen médico como si fuera un adulto. Si encuentras útil este video, significaría mucho para nosotros que presiones el botón me gusta y comentes para decirnos lo que piensas. También puedes formular tus propias preguntas de inmigración en los comentarios.